¿Qué tal? Soy Chabeluque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a ir con Quevedo y con la nueva canción Vista al Mar. La canción que es número uno en tendencia y hace pocas horas que salió. La nueva canción después de la sesión con Bizarrap. Vamos a ver qué nos trae Quevedo con Vista al Mar. Sale por atrás y. Contigo siempre dice más en la cama, me da que recuerdo a terminar. Si de ver que que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie mío. Te glorifico que. Bueno, de momento, muy buena. Se siente mi habitación. Fuer Me está gustando, me está gustando la base. Bueno, la letra... Tema, tema... bastante obvio en el reggaetón, pero bueno, la base bastante, bastante buena. Sí, sí, esto... esto es muy bueno. Esto ya mismo estamos escuchando en la radio. Me gusta el videoclip también. Sencillo, pero me gustan los visuales. La verdad... me está gustando mucho. Mira que no soy muy fan del de reggaeton. Bueno, eh, como ya he dicho en varios vídeos, al final tengo que escucharlo y al final me acaba gustando el ritmo. Las letras es un tema aparte que, bueno... A veces ya ni ni escuchar lo que, están, lo que están diciendo, pero es el ritmo que te acaba llevando. El ritmo de esta canción es buenísimo. Además tiene un buen estribillo, la verdad que como digo, la letra, bueno para gustos colores pero tiene un vídeo que se te acaba enganchando Me está gustando también mucho el juego de luces del, del videoclip Muy bueno Sencillo pero muy, muy efectista como Quevedo, que bueno, es otro artista español de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, porque ahora mismo no, no sabría decir la ciudad, que, que bueno, está trayendo a España al, poniéndolo en el mundo. Tenemos a Rosalía, que, que fue como el boom, y me encanta que, estayan, que estén saliendo diferentes artistas que, que estén dando renombre al país. Lo que no entender es por qué siempre está la chica enseñando carne. Que enseñen ellos también, hombre. Bueno, pues eso. No, no quiero escuchar la letra porque si sí, no. Voy a analizar otra cosa que no tiene nada que ver. Quiero analizar la canción. ¿Has visto esta escena? Me gusta muchísimo. Me gusta mucho cómo queda la, la chica en el, en el videoclip. Dentro de, de, de lo que he dicho antes de la sexualización que hay en el reggaetón sobre la chica, dentro de lo que cabe, este videoclip está bastante controlado. Oh, me encanta la parte esa de las cristaleras. Bueno y esto, me, me gusta el juego de luces. Muy buenísimo, ya te digo Pues hasta aquí el videoclip de Quevedo ¿Qué tal? que os ha parecido? A mí, la verdad, la, la canción me ha gustado mucho El videoclip también, como he dicho Sencillo, pero, pero efectista Y la canción muy buena, la verdad el Tema de la letra, ya, ya digo No puedo, no puedo ser... Aún. Sí que puedo ser, objetivo, pero no quiero serlo. Eh, son canciones que a mí me gusta bailarlas, sin, sin estar pensando en lo que dice la letra. Y así va a seguir siendo. Y está de momento, muy, muy, muy buena. Muy buena, ya te digo. Le auguro muy, mucho futuro a Quevedo. Pero hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle like y no os olvidéis de suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.